A todos y bienvenidos al canal un día más Gajin nos trae otra vez al puerto de novorosic tanques rusos BRD 6.7 el que marca el T-34 y una sola zona por conquistar últimamente me paseo mucho por Novoroshik demasiado venga vamos a ver arranca T-34 pues como siempre cuando hay una sola zona pues eh, me gusta ir siempre hacia arriba intentando flanquear pues un poco por la izquierda la zona a, no directamente y, y venga, vamos a girar aquí en esta calle a ver qué nos vamos encontrando poco a poco Venga, giro rápido, ahí está, 410 metros, 400 de la zona. Venga, vamos para allá rapidito. Venga, acelera. Ah, siempre igual, perdendo, perdemos velocidad. 34, 35. Aquí no nos da tiempo aquí a los 34 a desarrollar todo su potencial de motor suelo ir siempre en segunda mantengo una velocidad constante no más de 34 35 pero bueno eso no velocidad constante así esta vez nos vamos a meter rapidito por aquí a la izquierda Venga, estamos casi pegado a la zona a venga vamos a ver qué nos encontramos con paciencia, vamos a otear el horizonte al loro, que muchas veces, por esta parte de la derecha, por ahí puede llegar a algún propio, bueno, ahí tenemos ya un tanque pesado, otro tanque pesado, ahí a la izquierda, pero, pero se van acercando esta, esta zona de aquí, venga, artillería están tomando la zona artillería venga, otro tanque pesado bueno sí, el mismo de antes Venga, no veo nada no se ve nada aquí entre tanto hierro tanto tanto vagón de tren tantas casas impacto perfecto ese el ha hecho pupa venga vamos hombre destruido estupendo aquí desde el sofá muy bien venga un tanque ligero, compañero, que está justo por ahí venga, esa marca tanque medio venga, vamos poco a poco a ver va, ah, peligro, peligro ese tanque, venga, necesitas que te cubran. ese tanque pesado está ahí está ahí y yo no lo veo a ver, a ver no veo nada, el tío está un pelín a la derecha, pero claro, está ese edificio ahí, no veo nada venga, vamos a ir poco a poco pisando la zona venga, perdiendo, de puta madre eh, que me ha dado venga, vamos eso sí es una bomba de humo, eh porque yo no he tirado humo Venga, ahora de dónde viene. Venga, listo. Ah, cuando te zurran. Ahí estaba el tío. Un Tiger 2. Justo pegado aquí a mi derecha. Va, desastre. Venga, 2-3-M. Venga, vamos. Venga, arranca bichito. Por el mismo sitio, mismo camino. Vamos para allá. Venga, corre. ese compi, S2 a esa curva, estás atascado ahí. ¿Qué es eso? Por ahí, por ahí hay zapatilla, vamos a ver. Venga, venga. Vamos a intentar por el. ¡Ah! Eso está cerrado. Sí, negativo, claro. Mierda, pensé que podía meterme por ahí Venga Por ahí, a ver, a ver Por ahí se ha metido uno ¿Eso qué es? Ahí he visto algo Venga, venga Yo creo que el nuestro no es eso no está el, el, el SZR y ahora el Sherman Pero allá hay un tío justo por ahí A ver, a ver, vamos a despejar esto Bueno, pues ya no está Pero juraría, sí, claro que sí He visto algo Venga, el Sherman también ha caído Venga, el disparo por la izquierda Esos dos han caído Mal rollo Bueno, parece que vamos avanzando Pero Esto está Madre mía El IS-2, el colega, está por ahí Pero sí, hay alguien por aquí Por aquí hay alguien Puede ser ese Sí, puede ser eso Ah, no hace mucho si ha, si ha estallado es que es posible que lo hayan derribado le hayan dado uh, pues en, uh, pues si prácticamente no rápido, en poco tiempo venga por aquí ah, aquí con este de tribel. poco voy a hacer a ver a ver hombre un tiger tanto crítico venga, esa marquita no, ahí no ahí. Ahí, justo ahí. Parece que está ardiendo. Parece que está ardiendo el equipo. Está capturando la zona de equipo de los... El equipo enemigo. Muchas gracias. Hemos parado. Venga, despejando. Parece ser que... No sé si era ese. Parece que está demasiado cerca. Para el que he visto pasar. Oh, perdón compi venga vamos por aquí venga no te atasques venga vamos vamos por aquí venga este flanco no está apenas cubierto hay ¿eh? una marca por ahí es que es que es este no es ayuda por matar enemigos bueno pues puede ser seguramente que haya sido el tiger yo creo que ese, ese que vi antes posiblemente no era estaba demasiado cerca el estaba un pelín más lejos venga, venga, venga, venga, vamos cazacarros tanque pesado aquí a la derecha quién es, quién es no lo veo, no lo veo ah, ahí está, venga, esto qué es un Tiger venga, crítico venga, lo tenía que haber reventado como que crítico venga, vamos, venga, otro compimento en la mano, venga, vamos a ver, recarga, recarga recarga, vamos, vamos a ver, a ver, asomate un poco más bajo Mira, levanto. <risa> Me la levantado. Me ha levantado la presa. Bueno, no pasa nada. Uno menos. Vamos, poco a poco. Venga, tanque pesado a la izquierda, pero bastante lejos. ¿Eh? ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De dónde? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No lo veo, no lo no, veo. No, no. Ahí está el tío. Ahí está, americano. Venga, hombre, pero sí. Joder. Si sí le había dado. Ay, qué desastre. Venga, y ese dos. Vamos. Los is 2 aquí. Pueden hacer un buen papel. Si no nos pillan. Venga, están conquistando una zona. Si no nos pillan dos enemigos juntos. Venga, ayuda para matar al enemigo. Pues puede ser el americano este. Si no nos pillan dos juntos aquí que nos dé tiempo a recargar pues como he comentado otras veces los IS son muy buenos tanques tiene muy buena operación de blindaje pero su punto débil es el excesivo tiempo de recarga 25 27 segundos es demasiado bueno no nos vamos a quejar más que allí no le quieres, no le quiere bajar el tiempo de recarga al IS2 pues nada, pero sería un tanque vamos un de 6 3 no le daría yo si recargará en 15 segundos venga, estamos aquí otra vez aquí pegado a la zona ah, venga, 240-300 metros, está bien ¿qué, ¿Qué es eso? ahí, justo en la casa ah, por ahí detrás yo marco pero no veo nada tío está ahí, el tío está ahí Y venga, la zona sigue siendo de ellos No perdamos de vista ese sitio Venga, vamos a ver Venga, no veo nada, nada de nada Tanque ligero Un poco aquí a la izquierda A ver, a ver, a ver, a ver. puede ser Venga, ese he caído Ese es mi cadáver mi pobrecillo 2S3. A ver, a ver. ¿Qué es esto? Joder. Venga. Madre mía, lo que es tan fácil. Un super piercing. Y justo ahí, delante, se me planta el tío. Pues nada, estupendo. menos mal. Menos mal. Tanque pesado. Ahí justo delante. Vaya vale, una no sorpresa. Venga, vamos a ver. listo, estamos, estamos recargados venga, vamos, vamos para adelante venga, otro compis más que avanza venga, un poco a poco pero esta vez, venga, antiaéreo por ahí carro pesado, lo ha marcado en la zona A venga, vamos a defender A bueno, vamos a tomarla primero vamos paso a paso vamos a intentar, a ver si se puede tomar venga, dos compis atacan la zona A venga, vamos y por aquí vamos a controlar venga, bombazo Oh, ese ha volado, ¿no? Pues sí Madre mía Muy bien, pilotos Venga, estamos tomando a, Pues pues era ese Muy bien, los pilotos Los Nuestros pilotos hacen, están haciendo un trabajo estupendo Venga, tomando A Venga, ya ni me acerco Venga, vamos a intentar Muy bien Estupendo Vamos a intentar Cubrir esta parte de aquí vamos a ver si algún pajarito aparece por aquí y le podemos zurrar, porque ahora les toca a ellos exponerse la zona es nuestra los puntos se están perdiendo todavía sigue por delante pero venga poco a poco vamos comiendo ese terreno, la zona es nuestra y ahora hay que defenderla hay que defenderla venga, uh, oleada, segunda oleada ahí viene más pesado, ligero y medio venga, por aquí, tienes que pasar por aquí antiaéreo a ver, a ver, a ver ¿qué es eso? me han disparado de ahí, venga, esa marca pero ni lo veo, eh ni lo he visto Pero el tío está ahí El tío está ahí Pues ese disparo iba, iba para mí Pues claro <ríe> A ver, a ver, a ver No esperamos de vista Esta parte, venga, por delante Más marcas, más marcas por ahí Venga, seguro que están intentando Entrar otra vez por ahí Venga, vamos, poco a poco eh, Otro disparo No se ve nada con tanto hierro, con tanto vagón de tren, tanta chatarra. Venga otro disparo. A ver, a ver. Ven los disparos, pero no se ve nada. Venga el sigue ahí. Nada, no es que no hay manera, no se ve nada. ¿eh? Venga esa marca posiblemente el de antes venga, seguimos defendiendo la zona es nuestra, venga, vamos paciencia tienen que venir si no nos cogen por detrás venga, mi compañero dispara venga, otro dispara por ahí venga, ahí está el I.S pues eh, otro disparo, venga, vamos a ver otra vez, otra vez ahí está, es, yo marco pero es que no lo veo no lo veo yo prefiero no delatarme y, y si disparo fallo dejo todo eso descubierto y yo recargando como un tonto esperando que me den Es un objetivo. Eh, ¿Qué es eso? Hombre, aquí ya, ya. Venga, Tiger. Venga, a por este. Ahí. Eh, es ah, vale, vale. Uf. Venga, ese lagueo. Por un momento pensé. Digo, venga, no puede ser que un disparo tan claro lo falle. Muy bien. Así es como se le pillan. Este IS-2 ahí es letal Es una bestia Venga, un solo tanque pesado Defendiendo la zona Otro un poco más atrás y yo aquí Venga Y ese tanque ligero por ahí Venga, parece ser que no hay más voluntarios Venga, hoy con motorcillo Venga, yo creo que era justo esos, esos dos tanques pesados Ahora son dos Los que están defendiendo ah, venga, tanque pesado por allí Venga, los tíos insisten Venga, no paran, venga Vamos ganando poco a poco la partida Venga, no la perdamos, no la perdamos Ahí están marcando Venga, y ahí también Venga, los aviones, venga otro disparo Es que es imposible ver algo aquí Ya no sabes si es un cadáver Esa marca sigue ahí Me mosquea bastante, es un tanque pesado Bomba Venga, se ha caído Oh, esa ha hecho limpieza Estupendo, espectacular Muy bien, pilotos Muy bien Venga, por ahí. Ese está bastante lejos. Ah, pero mire, lo he visto pasar. Ahí está. Venga, marca, marca. Venga, está por ahí. A ver, a ver si le podemos zurrar. Sí, claro. Joder, entre tanto más hijo. Vaya un tiro de precisión. Venga, esto está terminado ya. Venga, hay dos compis, dos tanques pesados Ahí aguantando el tipo Prefiero un tanque medio prefiero... Ahí está, estupendo Muy bien, venga, misión cumplida Séptimo en el equipo Tres objetivos terrestres destruidos Pues al final se ha ganado Venga, vamos a ver 28.927 Estupendo, 83% de actividad Y un trofeillo, venga, vamos a ver Venga, vehículos de apoyo, siempre bien bien. Estupendo, muy bien, vehículos de apoyo Pues nada, esto ¿no? Parecía que esta partida Le vamos a perder puerto puesto de Novorossi con una sola zona Como digo, es muy jodido Bueno, tiene solo una sola Una sola zona Pero bueno, en esta ocasión Pues hemos ganado bueno, recordaros a todos, que si os gustan vídeos por favor darle un buen like es la mejor manera de apoyar el canal y abajo en la caja de descripción tenéis enlace para el escuadrón ibis en discord facebook instagram y el canal de nuestro amigo draconianus en twitch pues esto ha sido todo en el puerto de novorosik hoy se ha ganado estupendo pues esto ha sido todo y nos vemos en un próximo Chao.